Ubicada en Ecuador Azuay, en el Cantón Sixig, y a 2.798 metros sobre el nivel del mar, San Bartolomé es una de las parroquias con un entorno de inspiración musical. Don Emiliano, buenos días. Bien, buenos días. Claro, no. Entre sus manos, su obra la ponen a trabajar aguerridos artesanos que crean magia con sus manos. herencia musical que dejaron sus ancianos con herramientas rudimentarias van dando forma a algo que perdure. Así pasen los años. Pero antes sí era. Era el trabajo más, más duro porque era todo amar. Porque el amor a la música es lo último que en la vida se pierde. Por eso aprende y valora este sentimiento que de tu corazón se enciende. seis delgadas cuerdas. Muchos felicidad encuentran, y así artistas inventan y dejan emociones para otras personas escuchen y lo sientan. La pasión y la inquietud nos trajo hasta acá, a un taller rústico, que, de lejos del brillo y el perfil de mujer hecho guitarra, nos llama la atención y captura nuestra mirada. He aquí la creación del hombre que hace que suspire y se inspire. La guitarra paralela al cuerpo, no tiene que estar así como demasiado acostada. Si esta es la compañera que adquiero en este preciso lugar, Mueve en mí el interés profundo del sentimiento, del sentimiento mismo de la melodía que inspira mis sueños. Será cual matrimonio hasta la tumba que no nos separe. Este, este, este, si no, Tú sabes que la música mueve en mí mis entrañas, aun si son extraños quienes lo componen. que fabricar guitarras, no de total sustento, la gente lo hace por pasión, por deseo de que encuentren quien sea su dueño por el arte, por afición el, este, me afán de diseñar también, porque eso es interesante si pues. sí, no, como no, no le, no le, no le, pues le usted ustedes están fabricando su propia guitarra claro, esta es mi guitarra, mi diseño, modelo ¿Qué tiempo ya está trabajando en ella? Estamos como un, un mes un poquito más, pero solo los domingos. Ah, pero es.. No, solo un o sea, dita a la semana, que el tiempo que uno pueda, claro, yo... O sea, la función es personalizar la guitarra del diseño del maestro, que es un golpeador, en realidad con las incrustaciones de, de, de, de madera, que son. No es, no es, un, no es una, una cosa hecha, sino aquí la fabricando. Cesitas de madera que se le va incrustando. La madera de teca. Entonces pues es super, super bien está la pala igual, 8 modelo y todo lo demás uno se va como haciendo al gusto de uno con del maestro es su bebé no lo sabe <ríe> chévere, eso es bueno, no es bueno que que compartan los conocimientos no, y de paso eh, queda un prácticamente una queda una experiencia claro, muy aprendizaje. a veces eso digo, es bueno que los maestros también se abran y se, se haya, comportan y saben lo que saben si no, no, no podría hacerlo uno solito no se podría hacer enseguida es muy difícil de lograrlo y hay que tener un poquito de tacto también pienso, o sea, porque está sí, eso no se puede, no es una cuestión rústica digamos, se tiene que tener como ese nivel de habilidad y también de paciencia para poder lograr la, el objetivo final que es la, la guitarra, es esa, esa, esa dedicación, <música> guitarra que cubre entre melodías del alma ese amargo sabor fiel amiga que acompaña a todos lados en melodías expresando amor. Tierra bella mágica salvación para unos cuantos que encuentran el deseo de no callar su emoción.